Buenos bon mon amigo de la France de las Alpes. Eh, se salita eh, no te rías, cabrona, que estoy aquí intentando intentando quedar bien y ya te me ríes de buenas a primeras. Se va la tercera etapa, la quatrième etapa de Alpes de Pic, que hablo en francés porque aquí, como toda la carrera, está viendo los vídeos, al menos que se piensen que domino algo. Bueno, familia, aquí vamos, empezamos la cuarta etapa con unas cuantas pedazos de noticias que os tenemos que contar. Uy, espérate, le metemos paisaje y respiramos un poco y me pienso la traducción en francés que si no, no me sale, venga, tres, dos, uno, paisajacos uh, y vamos para allá. Aquí vamos subiendo, sufriendo, una larga subida, pero las vistas merecen la pena. Mira para ¡Guau! Uh, wow. ¡Flipa, eh! Oye, Sale, llevamos dos horitas, pero hoy ya te veo mejor cara que ayer, eh. Sí, la verdad es que ayer estaba cansada también. La altura me siento muy mal. <risa> pero bueno, luego ya pude comer, me veo bien y vuelvo a estar... Disfrutando Azul. a la experiencia Aquí, Mira, yo creo que Me tienes que dar permiso tú, ¿eh? Pero les damos la notición el primero de todos, sí. ¿o qué? Sí. A ver, familia Nosotros no, no sabíamos muy bien Sabíamos que había carrera de tres días Y carrera de seis Lo que no sabíamos es que al acabar los tres días Había premios Que hemos quedado terceros en mixto, loco ¿Qué te parece? Bueno. Nos vamos para casa con una copa La verdad que... Llevarse un premio en una carrera tan dura es la leche. Por lo menos una pequeña recompensa, aparte de la gran experiencia. Oye, ya sé que sabe... Hostia, que uh, joder, un oro en un Ironman en Maastricht o ir a campeonato del mundo en Hawái sabe a puta gloria. Pero después de lo sufrido aquí, de momento está este trofeillo, también debe saber... La verdad que sí, como he dicho, una recompensa, porque tantas horas sufriendo, aunque estemos disfrutando, son muchas horas encima de la bici y llegar, y que digan tu nombre, y para el podio, Joder. <risa> Y además, rodeados de bicharracos, o sea que... Venga familia, seguimos pedaleando un poco, que como vamos subiendo, ¿os pensáis que yo voy aquí hablando tranquilo? Y no, no, no, voy reventado, por eso lo hago hablar a ella. Sí. Subimos un poco más y seguimos explicando y tú afloja o te tiro una cuerda y subo detrás tuya. Tiña. Hoy ya, aparte de las bajadas locas, que bueno ahí también hay alguna, pero hostia, estas pero partes estas partes de bosques encantados ya te gustan sí, más, eh. Hoy es todo ya bosque, Ay. pista Ay. Sí. y andar Tanto. alguna también. Uh! O hay una saleta en el otro lado de la montaña o hay eco. Mira, ¿escuchas las cabras. Qué basada. Boah. flipa. Uh. ¡Eco! ¡Vive a Piñón! ¡Muere a Plato! <risa> ¡Mira qué pedazo de nubes por ahí! ¡Hostia, ahí hay nieve, eh! Y hay un pueblecito guapo. A ver si tenemos suerte y es el nuestro y nos vamos para allí. y ¿no? Tomamos una regleta o una fondío, lo que sea, tú. Hoy tenemos tiempo, oh. o sea que.. Espérate, que no sé si llegáis a ver las curvas. ¡Buah! ¿Qué te parece, Sale? ¡Uh! ¡Joder! Mira, mira, mira, mira. Uy, uy, uy. No me quiero acercar mucho a la cantidad, que a ver si me voy para abajo. Pero es que de ahí venimos, ¿sabes? Y cada día es subir, subir, subir, subir. Pero bueno. Buena pretemporada que nos estamos pegando Pistita como te quiero Pero sé que vas a durarme un poquito No te encapriches mucho, eh Entonces aprovecho para recuperar Esto es como la pareja que te dura un verano, pues Sí, sí, esta es la bajadita Esto, Pues esta es la pareja que te dura Una noche de discoteca Porque ya en breve oh, Otra vez caminito, tú Venga, venga, mira ahí Qué vistas de fondo, tú mira, raíces single track oh ¿qué te parece sale? Bosque encantado chaval Alicia en el país de las maravillas este sí, camino lo hicieron solo para la carrera ¿eh? que está a monte esto no existe no guapo guapo ¿eh? esta es una single track de esas de iniciación Sí. me gusta pero bueno de iniciación pero no es ninguna tontería ¿eh? pero bueno a, al no haber nada donde despeñarse joder ya te da mucha más confianza sí, sí, sí. single track de las que me gustan a mí Ojo, no, para, no, un momento eh. para grabar esto, ¿eh? a ver. Acabó por Hostia, se acabó disfrute, ¿eh? Por ahora. Joder, mira. Antes lo decimos y antes no encontramos la mierda. Pero yo creo que pero ahora. Pero sí, pero es muy chulo. Ahora vuelve. La el... Creo que ahora vuelve el bueno esa ¿eh? letiña? Sí. Eh, me parece que es este trocito. Y ya a disfrutarlo otra vez. Hostia, somos gafes pero bien, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si no solo seré yo el gafe y tú también serás un poco. No, no, yo soy gafe seguro. Ah, sí, ah, pues ya está. Sí, sí, yo todo lo que elijo. Mal va, o sea... Pues imagínate, no. sí, sí. nos hemos juntado Me pasa con los Elijo Ironman, el hijo Ironman, el Man más duro, con más nivel. Vengo aquí, digo que sí, la carrera más loca, más dura. A ver. Sí, sí, estoy agafada, pero bueno. Mira, mira, aquí hasta. Mira, ya Mira, ya ha pasado el gafe, esto es bonito ya. Bueno, estamos en una single track, que yo no sabía lo que era. Y ya les voy cogiendo el gustillo. Y esta es chulísima. Verde y aprendiendo aquí al máximo. Saleta, por lo que más quieras, dime, y si no es así, miénteme, pero dime que tú también estás sufriendo. Bueno, ahora voy bien. ¡Oh, <risa> puta! Oh, el equilibrio aquí. Oh, esto es muy loco, ¿no? Pero sí, es muy loco. ¡Uf! ¿no? Oh, muy loco. ¡Guay, mira, mira, mira! Sí, no mira para donde así. subimos, ¿eh? ¡Uf! Oh, ¡Qué loco! ¡Uf! Oh, ¡Eh! ¡Que también está respirando fuerte! Oh. ¿eh? Joder. Oh. ¡Qué vistas! ¡Dale, oh. dale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, monami! ¡Ale! ale, mon ami. ale. Uh, uh, uh. Well done! Well done, buddy! Ay. Mira, si nos han puesto esto para sentarnos, yo creo. un furullaco de vaca y voy subiendo para arriba y como vamos uh, huele pero que pero bien sabes o sea furullaco de los buenos uh, bonjour bonjour qué buena mierda para mí qué te parece qué pedazo de habituallamiento como os decía aquí no se puede tocar nada te lo dan todo y hasta los vasos servidos y cuando terminas con tu vaso aquí thank you very much merci qué te parece la mejor limonada, ¿eh? Buah. Pero si le has echado unas gotillas de ginebra, me, me has dicho. Encanta. Parece Rambo esto. Madre mía. Oye, Jale, Dime. Cuando, cuando te dije que igual te llevaba un descampado... No te lo creíste, ¿eh? Se les olvidó cortar la hierba. ¡Joder! Oh, Mira, que llamé al jardinero, pero me dijo que estos días le venía mal. Me dijo ya en septiembre. Digo, no, hombre, no, que la carrera es en agosto. ¡Eh, que hay pista! ¡Hay oh. pista! A ver cuánto dura. Otras cinco horitas y cuarta de etapa. Reventada buena, ¿eh? Sí, pero, pero bueno. Pero te veo reír hoy, ¿eh? Hoy mejor. Bueno, bien, bien, bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta. Muy contenta de verte. ¡Yepa! ¡Ep, uh pep, -huh. ep, ep! ¡Ya sí, iba para abajo! Muy contenta de verte. <risa> riendo, a para abajo Riendo, me disfrutando. Hola, oh. chavales, estamos de vuelta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! A ver, Saletiña, cuéntame, ¿cómo fuimos hoy de miedo? ¡Ey! ¿Cómo fuimos de miedo hoy? Bueno, un poco mejor que ayer la verdad, me voy acostumbrando ya a los barrancos, pero bueno, yo poco a poco y lo voy llevando bien. Joder, Muy pero bien. ahora mismo cuando hay piedra, raíz problema cero, o sea, lo bajas todo. Bueno, lo, lo soluciono, lo voy solucionando. Todo no lo bajo, pero sí que lo soluciono. Bueno, contento de la experiencia? Lo, lo resuelvo, sí. <ríe> sí. Tú, ahora, lo más importante. Hay que tomar one decision y, y si no la tomas bien yo te voy a obligar a que la tome bien. A ver, ya tenemos un trofeito. Sí, nos sí, hemos sí. pegado cuatro días buenos, terceros en mixto sí. y nos quedan dos días de locos donde literalmente día 5 y día 6 se puede elegir o oh, la opción downhiller, así la denominan, sí, claro. o la opción normal. Como digas la downhealer, te juro que te no, mato no, y te lo no, prohíbe. No, no. La normal, ¿Sí? la normal. Sí, bien, sí. bien, bien, bien, bien, bien. No, no, porque ahora sí que ya. O sea, por... Empezamos a estar más cansados y yo a nivel de técnica pues voy un poquito más escasa y bueno, me siento más segura cortando un poco y disfrutándolo también, que al final es a lo que venimos, a disfrutar. Y piensa que nos van a meter por sitios de locos también, sí, pero... Sí, sí, sí, pero bueno. Hostia, llega un momento donde... A ver sin ya. ir así para el tiempo de corte. Efectivamente. Ya sabes tú y sabéis vosotros que uno de mis lemas es menos cabeza más corazón, pero menos cabeza no significa cero cabeza. Claro. Entonces, cuando llegamos a los abismos, a los tal, a los no sé qué, es como... Venga va, sí. nos quedan dos días donde podemos elegir si ir a lo loco o ir a disfrutar un poco Disfrutar que... y confianza eh, Y con trofeito para que a su